En este bloque vamos a estudiar cuestiones claves para afrontar con éxito el diseño y el desarrollo de proyectos de innovación con TIC. Es muy importante tener en cuenta que el modelo en fases y su concreción se ha de entender de forma flexible y que se asienta en la concepción de la innovación y del desarrollo profesional que se han trabajado en las distintas unidades de este MOOC.